Buenas, aquí estamos otro día más, el miércoles 26 de mayo, en yo sigo publicando con otro curso de Daniel Pérez Díaz, que es del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de aquí de la Universidad de Granada, y esta vez va a presentar un, un curso que está enfocado otra vez más a los doctorandos, que nos va a guiar un poco, a dar un poquito de luz, sobre todo en esos procesos tan complejos, tan confusos muchas veces, que son los trámites burocráticos, iba a explicar un poco pues por eso, algunas de las cuestiones generales, los diferentes documentos de seguimiento, cómo se iba la plataforma del DAT, el informe también anual de seguimiento, toda esa serie de, de trámites que muchas veces dejamos un poco apartados por la, por la investigación, pero que luego cuando nos ponemos con ella y no sabemos bien cómo, cómo manejar eso, eso, esos trámites, pues vienen lo, los problemas y los y lo agobios. Así que nada, os dejo otra vez más con él y que, y que sea de, de utilidad como. Como siempre son sus su cursos. Así que cuando quieras, Daniel. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un, voy a ver si presento completo. La verdad es que es un placer volver a estar aquí, ¿no? Uh, sobre todo después del primer curso, que yo creo que tuvo bastante buena acogida y demás. Y, y en fin, bueno, por agradecerte en lo personal a ti, a Dani, que sigáis manteniendo aquí la, ¿no? en la brecha, ¿no? Con los cursos, con la organización de todo esto, que sé que supone un trabajo bastante, bastante importante. ¿no? Yo la motivación principal que tuve para, para plantear este taller en la segunda ronda de cursos fue sobre todo, digamos, como consecuencia de la, algunas dudas que me llegaron, por decirlo de alguna manera, en torno a cuestiones que teoría son básicas, que yo sé que hay una charla informativa sobre esto, que se hace en la Escuela de, de Internacional de posgrado de la Universidad de Granada. Sé también que lo lógico es que se diga algo, ¿no?, también en esas jornadas de recepción que se hacen en los, en los programas de doctorado y, sin embargo, pues parece que no queda del todo claro o hay cuestiones siempre, ahí incidentales, ¿no?, o específicas, entonces, pues, quizás es interesante, ¿no?, tener un documento, ¿no?, que es el que os presento y una charla así un poco más para estructurar, digamos, la cabeza, ¿no?, y, y orientarnos un poquillo, sobre todo en esos primeros años, quizás, sobre el primer año, este es un taller que yo creo que al, al estudiante que se acaba de matricular en el, en el estudio de doctorado, pues, le puede ayudar muchísimo, también lo hice en el anterior, creo que es cuando más apoyo se necesita, ¿no?, y estas son las cuestiones más o menos fundamentales que yo había que ya había identificado, ¿no? Um, bueno, como vine incluso en, la propia, en el propio resumen de la, de la página web yo sigo publicando, a mí me interesaban como hablar o un poco comentar tres cosas fundamentales, ¿no? la, la primera sería un poco así, por pues, tienes más de índole general, porque a pesar de que está todo en la normativa, vais a ver ahora que, no sé, la gente yo creo que por pereza o porque le cuesta o un poco, pues, bueno, porque siempre es más fácil escribir un correo que... Bucear en esa normativa, en ver cómo están regulados los procedimientos, pues lo dejamos ahí un poco de lado. ¿no? Entonces, esas cuestiones generales y ese portal de seguimiento, que hay gente que tarda un poco en, en entrar y en echarle un vistazo en profundidad, pues quizás sea interesante. Una segunda cuestión sería el, la cuestión de las actividades formativas, el DAT, ¿no? Digamos que el doctorado, si dejamos al margen las personas pues, como yo, que tienen algún tipo de contrato y que tienen uh, aspectos de docencia, ¿no? que tienen que formarse como docentes e impartir clases. Dejando eso al margen, tenemos como dos grandes patas, ¿no? Una que sería formarte en cursos de metodología de investigación específicos, ¿no? De tu área y también transversales. Y luego la otra parte, el desarrollo de, de tu tesis, digamos, eh, propiamente hablando, ¿no? Entonces, las actividades formativas veremos que hay una figura específica, ¿no? Contemplada en, en la normativa española, que es el tutor o tutora, que no siempre es exactamente o coincide con la persona del director o directora de tesis. Y entonces ahí digamos que son esas dos lógicas, ¿no? La de hacer los cursos y la otra la de, bueno leer, investigar, desarrollar tu eh, metodología de investigación y plasmarlo en los resultados en forma de publicación y por supuesto la tesis final ¿no? y luego el informe de seguimiento comentar algo como tal en el informe estrictamente exigido digamos en la, en, la, en la universidad que sería el informe que se te exige en el mes de septiembre para poder matricularte de nuevo en el programa de doctorado y luego en general los informes de seguimiento es decir, comentar algunas cuestiones en torno a bueno, al final en esta etapa estamos como sujetos a evaluación, sujetos a revisión, a control y de alguna manera llevar bien toda esa parte facilita muchísimo luego la labor de hacer esos informes de seguimiento y luego de establecer justificaciones incluso que nos pueden servir para enganchar con solicitudes de proyecto y demás. Eso podría ser luego una clave interesante, puesto que ahora hay una, hay una visión un poco, digamos, yo creo que, se, que está penetrando en la universidad, que es la idea de que el investigador tiene que asumir como una, un papel más de, de liderazgo en la elaboración de proyectos, en la dirección de equipo y eso, y ahí yo creo que el saber manejarse con las convocatorias, el saber, eh, de alguna manera, conocer bien toda esta normativa y hacer esos buenos informes, ¿no? eh, Yo creo que es una competencia clave y una especie de currículum oculto, entre comillas, ¿no? Al margen de eh, las publicaciones y de la tesis, ¿no? eh, Bueno, entrando en la primera de esas tres cuestiones, la sí, un poco más de carácter genérico y el portal académico de, ¿no? El portal de seguimiento académico de doctorando, pues, bueno, esto, por ejemplo, para que veáis son dos capturas de pantalla que he hecho de, la, de toda la normativa que Daniel, hay. Dime, no sé si es cosa mía, pero estoy viendo ahora. Nada, que no, no voy a pasar la diapositiva. Ah, que tarda a lo mejor, ¿no? ¿Quieres que la deje sí, así? Que... A lo mejor que tarda, ¿no? A mí en mi caso me ha tardado un poco, pero no te preocupes, simplemente por saberlo, que no se ha quedado pillado. Claro, a lo mejor por la transición que tengo puesta en la, ¿no? Que a lo mejor tarda un poquito en cargarse, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero vamos, no te preocupes. Era, era simplemente para saber que funcionaba. Continúa normal. Vale, vale, perfecto. Acá, seguramente sea por el tipo de transición que tienen, sería positivo. Bueno, pues, esta es una, estas son dos capturas de pantalla que, que he hecho en relación a la... Si, si vais a la página web de la, de la Escuela Internacional de Puegrado, veréis que hay una parte que... ...que regula toda la, digamos, toda la normativa que regula los estudios de doctorado, tanto estatal y de la comunidad autónoma como de la propia universidad. ¿no? Sabéis que las universidades tienen, tienen autonomía universitaria y por tanto pueden dictar sus normas respetando lo que venga establecido en la normativa estatal de autonomía. Bueno, como veis, hay bastante normativa, ¿no? A veces un poco duplicada, a veces de manera, no sé si necesaria o redundante... ...porque a lo mejor la norma de la universidad dice casi lo mismo que la norma estatal pero cambia alguna cosilla... El caso es que ah, hay normas con más interés, con menos interés, pero eh, sí que tendríamos que conocer un poco, digamos, no leernos todo esto, ni siquiera yo lo he hecho, a pesar de que soy, como digo, investigador en Derecho. Pero sí es cierto que eh, hay una singularidad que es, que la veréis, ¿no? Los estudiantes de doctorado y la gente que está en investigación, eh, aunque no sea su especialidad, y pensando, pues no sé, una persona que se dedica a la química ¿no? o a la ciencia, digamos, más dura, ¿no? física, matemática y demás, pues, Posiblemente tenga que saber mucho de normativa, de cómo se regulan los procedimientos, de cómo se convocan determinadas plazas, de cómo se solicita un proyecto. En definitiva, tiene que conocer un poco todo este entramado institucional. ¿no? Y al final no es que sean expertos, pero sí es verdad que tienen que tener un conocimiento bastante desarrollado. ¿no? En todo caso, y a pesar de que todas las normativas que hay, sí es cierto que hay un texto uno solo por lo menos que yo sí considero que es importante, que ya lo cité en, la, en el antiguo curso, en la antigua charla que, que di sobre plan de investigación, que es el texto que regula la, la enseñanza oficial de doctorado, ¿no? Es un, una norma de la Universidad de Granada y lo más probable es que todas las dudas que tengáis, la mayor parte de cuestiones de interés a nivel administrativo, de, de cuáles son los cauces para solicitar, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Eh, una ampliación, ¿no? En la duración de los estudios de de doctorado pues venga regulado ahí también cuestiones como la mención internacional o la cotutela, hay gente que a lo mejor no se entera o no o no tiene o no le llega la información de que puede hacer una tesis en régimen de cotutela hasta que ya ha llevado tiempo con la tesis y la universidad nada, que a lo mejor hubiese qué sé yo, haberse planteado la posibilidad de hacer la tesis en régimen de cotutela ¿no? Cuestiones con la admisión ¿no? A lo mejor te admiten al programa de doctorado pero te condicionan a que realices una serie de créditos de investigación ¿no? En algún máster y eso, por ejemplo, pues no sabemos muy bien cómo funciona, cómo se solicita, cómo se acredita. En definitiva, toda una serie de cuestiones muy básicas, pero que han causado problemas y me consta de que hay gente que ha tenido problemas con este tipo de cuestiones. ¿no? Eh, Como consejo, bueno, de por lo menos ese texto de ahí, el texto consolidado de esas normas reguladoras de la enseñanza de doctorado, eh, se lea o por lo menos se tenga ahí disponible para poder consultarlo. No, no hace falta tampoco hacer un análisis, digamos, exhaustivo, pero... Sí es verdad que tenerlo disponible, eh, bajo mi punto de vista, cualquier estudiante de doctorado tendría que tenerlo a mano, ¿no? Ya sea en PDF, impreso, subrayarlo, quedarte ahí de esas cosas, a mí por lo menos me ha ayudado a, a estructurar la cabeza, ¿no? Como, como decía antes, ¿no? Recupero simplemente este gráfico, esta, esta especie de, digamos, de mapa que también lo presenté en, el, en el primer, la primera charla, sencillamente, pues bueno, para recordar un poco cuál es el, el, el ciclo, ¿no? Durante el primer año de doctorado, cuáles son todos los pasos que damos hasta que finalizamos con el, con el plan. Aquí ya hay una serie de trámites, luego también, por supuesto, a partir del segundo año, eventualmente pueda haber otros trámites que ahora comentaremos, ¿no? Pero fundamentalmente, pues, todo este tipo de cuestiones de acceso, de permanencia, de presentación del plan, veremos el tema del edad por supuesto, el informe de seguimiento que lo he comentado, y luego cuestiones incidentales. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere cambiar el título de su plan de investigación? ¿Se puede hacer eso? P sí. Perdona, te interrumpa, pero ahora es que no, no sé por qué no están cambiando los gráficos. Podrías poner la pantalla en completo. O a algo ver, voy, así? espera, voy a dejar de compartir. Voy a compartir la pantalla completa a ver si así se, se resuelve el problema. A lo mejor por presentar en, en solamente con solamente una parte de la pantalla se le da. A ver si le doy aquí, aquí se va, aquí se ve entero. Así se ve entero o lo dejo si quieres así en que se vea aunque sea. Se ah, antes se veía entero. Antes también preguntaba. Así sería sé, perfecto. Y si paso por ejemplo ahora así se ve bien. Ha ah, pasado perfecto rápido. Vale, así mejor entonces, ¿no? Sí. Vale. Cualquier cosa Muchas me dice. Es que yo, claro, es que yo solamente veo. No, no. Sí, yo solamente veo mi pantalla. Por eso no sé si. Vale. Bueno. Pues este sería un poco, digamos, el, el recorrido, ¿no? Eh, un poco el ciclo que hay que hacer. Que si alguien tiene alguna cuestión específica sobre este tipo de cuestiones, pues, por supuesto, como ya hice la primera vez, que hubo gente que me escribió, pues, lo, lo, lo vemos y lo solucionamos. ¿no? Y ahora, espero que se esté pasando bien la diapositiva. Y esta, y esta estructura, digamos, este cuadro, también lo presenté y simplemente lo recupero para que la si hay alguien que está ahora o en etapa, ¿no? su primer año de, de estudio doctorado, me imagino que si ya está en segundo, o tercero, pues tú ya lo tienes que conocer de sobra, ¿no? O está en máster y quizá tenga interés, o es, digamos, de fuera de España, ¿no? Está a lo mejor en América Latina, tengo muchos compañeros en el, en el programa de ciencias jurídicas de América Latina, de Chile, ¿no? De, de Brasil, bastante sirio. Pues si sí, a lo mejor pues, desconocer un poco la estructura siempre está bien, eh, digamos, diferenciar, ¿no? Las distintas, cómo se va de más a menos desde la escuela internacional de posgrado bajamos a las distintas escuelas que hay, que en el caso de Granada son tres, Después tenemos nuestro programa de doctorado, ¿no? que es quizá lo que más nos suene, en mi caso es el de ciencia jurídica. Después dentro de ese programa hay distintas líneas de investigación en las que no insertamos. Y luego hay un consejo de representantes de ¿no? que bueno, es ese órgano de representación por cada uno de los programas. Yo soy el, el representante de ciencia jurídica y ahora bueno hay la reelección del consejo y bueno, soy el único candidato que hay presentado en mi, en mi programa. Entonces, bueno, si hay gente de ese programa, pues por supuesto estoy ahí para asesorar o ayudar en cualquier cosa que pueda surgir, y en general de otros programas, pues yo siempre estoy disponible, mi correo está ahí colgado en la, en la web de la Escuela Internacional de Populado y, y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, sencillamente por presentar un poco la estructura, que quizás venga así una, en un solo vistazo, está bien tenerla, ¿no? eh, Cuestiones más específicas de, de trámites que se me plantearon y que yo considero que pueden ser importantes y a lo mejor alguien está en esa situación cuando se te admite, ¿no? Es decir, cuando realizas la matrícula al, al doctorado, en el programa que sea, ¿no? Con tu director de tesis y demás, la posibilidad de que se te condicione, ¿no? Al, al hecho de que por, digamos, por las características que tienes, por lo que sea, a lo mejor con la licenciatura con la que entra, el grado y máster, o mejor en ese máster no hay créditos suficientes de, de metodología de la investigación, pues puede darse el caso de que, de que se te admita a forma condicionada, ¿no? Es decir, que tengas que realizar algún tipo de complemento formativo. ¿no? Entonces, eso para saberlo, si tienes que hacer eso o no, aparte de que lo lógico que se te notifique, en datos generales, ahora lo veréis hecho un par de capturas de pantalla del, del portal de seguimiento, lo vais a ver en la captura de pantalla muy fácilmente, en datos generales se puede consultar, ¿vale? Se puede consultar si estás condicionado a la realización de algún tipo de complemento formativo. Una cosa que que creo que no, se, que no se explica bien, o por lo menos yo no lo he escuchado, incluso a mí de primera se me dijo otra cosa en la charla informativa, en la que yo asistí la primera vez, no sé, todos tenemos la idea de que esos complementos se tienen que hacer en la Universidad de Granada, y eso no es, no es cierto, ¿no? Los complementos formativos en materia de metodología de investigación que están condicionados para que tu matrícula finalmente eh, se haga efectiva, se pueden hacer en cualquier universidad. Esto viene en la norma y viene en la página de la, de la Escuela Internacional de posgrado Yo... En lo personal, cuando se, por lo menos la información que se me transmitió de primera cuando empecé el doctorado era que había que hacerlo aquí en la universidad, de nada. Um, si se cursa en el AUGR, en el caso de que se cursa en el AUGR, si se decide así, y se hacen un máster oficial, sabéis que hay másteres eh, propios y másteres oficiales, ¿no? Que esas son dos, dos categorías distintas. Hay que, hay que pedir la matrícula, ¿no? Hay que hacer la matrícula de esas asignaturas, ¿vale? Y hay una pestaña específica para matricularte, ahora lo, ahora lo enseñaré en la página de en la captura de pantalla, ¿no? Hay una pestaña específica y lo bueno de todo esto es que eh, todos tienen un impreso normalizado para hacerlo y para cada tipo de solicitud, en la propia pestaña del, del portal de seguimiento, te van a aparecer cada una de las solicitudes de forma separada, por tanto, solamente tienes que rellenar tu impreso y ir a la solicitud que, de lo que quieras hacer. Por tanto, no tiene ningún tipo de pérdida en ese sentido. ¿no? Impreso, correspondiente, normalizado, que tanto todos disponibles en la escuela de, internacional de posgrado y luego te vas a la solicitud concreta. Como se te ha metido de forma condicionada, la cuestión aquí interesante es que si en el plazo de un año no has realizado esos, digamos, eh, complementos formativos, esa asignatura de metodología de la investigación, eh, si no lo haces en un año, cesa tu vinculación con el programa y no puedes continuar. ¿no? Para acreditarlo, en el caso de que no se te haya incorporado en tu expediente, porque si es un máster oficial de la OGR y tal, lo normal es que se te incorpore en tu expediente y demás, pero si lo haces, por ejemplo, fuera o lo haces en otro tipo de máster, lo que tienes que hacer es subir el PDF de que ha superado esos, esos complementos formativos. ¿no? Entonces, esto sí es importante porque hubo como dos o tres cuestiones que se me escribieron en el, al correo sobre esta cuestión de gente que estaba preocupada por eh, cómo tenía que proceder con la acreditación de esos, de esos complementos y demás. ¿no? Esto en cuanto a la admisión, la que sería como lo principal. ¿no? Y entonces, aquí espero que se esté viendo bien la, la captura de pantalla. esto sería el portal de seguimiento académico de Doctorando, no sé si se ve la el cursor ¿no? del ratón, pero aquí este será el apartado de, de datos generales, que es donde podéis consultar vuestros datos, pues por supuesto, en el programa en el que estáis y demás, ¿no? el director de tesis, vuestros nombres y demás. Y aquí, en el, en, el, en datos generales, es donde tiene que aparecer si estáis o no condicionados a la realización de esos complementos, ¿vale? formativo. Luego tenéis uh, justo a la derecha, que que se me pierde el ratón, los documentos de admisión con los que habéis entrado. Después tenéis el DAT, ¿vale? el documento de actividades que eso lo vamos a comentar ahora. El plan de investigación, esta pestaña está eh, eh, específicamente pensada para la primera vez que subió el plan de investigación. Luego, si lo quieres modificar, tienes que irte aquí a solicitudes. Luego tienes seguimiento, que ahora también voy a enseñar después cómo es. Y luego en solicitudes, ahora en la pestaña veis lo que os digo, que tenéis como un, toda una serie de solicitudes desglosadas, ¿no? Y entonces, pues aquí os he subrayado la de la matrícula, que es la que os comentaba en el caso anterior, ¿vale? Entonces, es muy sencillo porque... en cada solicitud lo único que tienes que hacer es, pues, eh, adjuntar el, el formulario, rellenar los campos y, y ya está. ¿eh? Luego tenéis aquí también el resultado de la tesis. Aquí van a aparecer las publicaciones que eh, incorporéis en el DAT, las puedes traer aquí o puedes incluir otras publicaciones diferentes. Este apartado del resultado de la tesis es especialmente relevante para cumplir en primer lugar con los resultados que te exige tu programa para poder um, leer la tesis, en el caso mío solamente es un artículo. Sé que en otros programas te exigen más publicaciones. Y luego también aquí en el depósito de la tesis, por supuesto, no termina y el apartado de mensajes. ¿no? Eso sería un poco el, el portal eh, entero. ¿no? que yo Lo primero que hice fue dar una vuelta cuando tú acceso va un poco bichear, ¿no? como se suele decir. Y luego, pues, veis, tenéis otro trámite aquí, que es lo que comentaba antes. Te matriculas y luego acredita la formación. Um, establecida en la misión de doctorado que sería, pues bueno, el PDF en el que se demuestra que ha cursado esos créditos, que lo ha superado, que lo ha aprobado y por tanto puede seguir con, con los estudios, ¿no? Esto imagino que más o menos no debería de haber ningún tipo de de duda así más, más gorda en todo caso pues bueno, por supuesto, estoy disponible si luego hubiera alguna cuestión ¿no? En cuanto a la duración, que hubo gente que, que también me comentó alguna cosa y, y, ah, y luego se dijo algo que yo no sé si lo dije yo o se comentó, pero que, que estaba mal y quizá ahora podamos aprovechar para corregirlo, ¿no? Eh, la duración ordinaria son a tiempo completo, es decir, si dedicamos todo la, el tiempo que tenemos a los estudios, todos son tres años, ¿vale? Esa sería un poco la norma básica. Podemos pedir prórroga, que hay ¿ok? una ordinaria de otro año y otra extraordinaria. Ahora diré cómo se hace eso en la solicitud. Si estamos a tiempo parcial, que para estar a tiempo parcial hay que eh, justificarlo, solicitarlo a la comisión académica del programa, y nos lo tiene que autorizar, son cinco años. Y ahí la prórroga se puede ir, la ordinaria a dos, y la prórroga extraordinaria a uno. Por tanto, a tiempo completo, lo máximo que podemos estar en un doctorado son cinco, ¿vale? Y a tiempo parcial, lo máximo que podemos estar son ocho años. Lo digo porque yo aquí creo que dije siete, y se me olvidó que eran, que eran dos años la, la ordinaria. Creo que, creo que se dijo eso. No estoy seguro, ¿eh? Esa duración se puede suspender, por ejemplo, por enfermedad, embarazo y otras causas, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, como consecuencia del estado de alarma que hubo con el COVID, pues me han, me han ampliado lo, en los meses que duró eso en el, en, creo que un, no sé si era un mes y medio, dos meses y algo, ¿no? Se me ampliaron los, el estado de alarma primero se me amplió la duración porque se suspendieron todos los plazos administrativos y los plazos procesales y se me amplió la duración, ¿no? Y luego, una cosa muy interesante, que hay gente que, que me comentó que tenía dificultades porque estaba trabajando, este tipo de cuestiones, temas familiares, si por lo que sea tienes circunstancias en las que ves que no vas a poder dedicarle todo el tiempo a la, a la tesis o ves que vas a tener un año perdido o lo que sea, puedes eso una baja temporal, ¿vale? Tienes que justificar ante la, ante la comisión académica. E incluso se puede ampliar otro año más, podría estar dos años de baja temporal en el programa para no gastar, digamos, tiempo del, del doctorado. Esto quizás es muy interesante para la gente que tiene algún tipo de, bueno, no sé, Gente que tiene algún tipo de, de compatibilidad en su vida, que tiene que trabajar, familia, y la tesis no la está haciendo, digamos, pues como la estoy haciendo yo, con mi contrato, con mi docencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que le dedico el 100% de mi tiempo, ¿vale? Esto en cuanto a la duración, así un poco para resumir todo lo que dice la norma en una diapositiva para tenerla más o menos claro, ¿no? ¿Cómo se solicita eso? Una cuestión importante porque creo que hay gente que se ha quedado sin leer la tesis por, por, no, por, no, por no pensar bien esto, ¿no? ¿eh? Si tú quieres pedir una prórroga, la ordinaria o la extraordinaria, lo que te dice la norma es que lo hagas entre julio y septiembre. ¿vale? Entre junio y septiembre. Ahora bien, en todo caso, y esta es la regla, digamos, impepinable, lo tienes que hacer tres meses antes de la fecha que está prevista para que termine el doctorado. ¿vale? Una sencilla razón es que las solicitudes que siempre que haga a través de Cagáis, a través de la, de la plataforma, ¿no? del portal, van a tardar en resolverse. Yo, por ejemplo, os contaré luego lo de la mentorización, pues si alguien tiene interés en hacerlo, yo lo estoy haciendo este año la solicité la mentorización de, OTP, de TFM y TPG en noviembre y creo que me la resolví en marzo, por ahí, tardaron cuatro meses, en cuatro o cinco meses en resolvérmela, por ejemplo, ¿no? una cosa que era muy sencilla, muy básica, para que, para que lo tengáis en cuenta. ¿no? Um, para solicitar eso tenéis que pasar algún tipo de razón objetiva o pues, lo básico, ¿no? que no, no se ha podido terminar por, no sé, por sobrecarga de trabajo, falta por incorporar algún tipo de documentación, en definitiva, pues, eh, no sé, a lo mejor falta realizar la estancia para obtener la mención internacional, porque cualquier cuestión que de alguna manera sirva para justificar esa prórroga y tiene que tener el visto bueno del tutor y el director de tesis, ¿vale? Que son dos, dos figuras distintas. Eh, se hace otra vez, pues, como digo, con el impreso normalizado, que todo tiene un impreso normalizado en la... En, en la escuela de, de posgrado ahí lo voy a tener todo, de manera que eso facilita la labor, porque están los campos que hay que rellenar y no tiene más, más complejidad en ese sentido. Y se hace a través del portal de seguimiento. ¿vale? También hay una pestaña, como he enseñado antes, por lo para las prórrogas, exactamente igual. Y luego, otra cuestión importante para a, a nivel de, y esto sí que sí que creo que hay gente que no. Yo por lo menos hasta que no llegué a la primera charla informativa ni siquiera me llegó esta información de la Cotutela y la mención internacional. ¿no? La tesis, y la, la tesis se puede defender y se defiende normal y uno puede tener la calificación que tenga. ¿no? Entonces la tesis luego tiene varias menciones, la más importante siempre es la cum laude, que significa la máxima calificación, y luego puedes tener, añadir a esa tesis una mención internacional o puedes hacer la tesis en régimen de cotutela. ¿no? La mención internacional significa que tu tesis digamos ha pasado un filtro de calidad que la hace de alguna manera eh, internacional en un sentido muy básico, que es que incorpora, eh, pues eso, elementos de investigación en el extranjero, ¿no? Es decir, que no es una tesis solamente local o casera que se ha quedado en España, ¿no? Para tener esa, esa mención internacional en tu tesis, que aparezca en tu título oficialmente, tienes que cumplir cuatro requisitos, ¿vale? El, el primero es que te vayas de estancia tres meses al extranjero, mínimo tres meses, que eso es una cosa que hay ayuda, tanto en convocatorias nacionales, para la gente que disfruta de algún tipo de contrato FPU, antiguo de FPI, como también el plan propio de investigación, que tiene distintas convocatorias, Erasmus, el, el plan propio del, del Vicerrectorado de Internacionalización, y ahí tenéis ayudas para poder hacer esa estancia. El segundo requisito es que tiene que haber una parte de la tesis que esté redactada en otro idioma, como mínimo el resumen y las conclusiones, ¿vale? Y eso se tiene que defender oralmente en el acto de defensa de la tesis, en el idioma que sea en inglés, italiano, francés, ¿no? Normalmente, o pues, va a ser en el centro en el que te haya, que te haya ido de estancia, pues normalmente será ese idioma. Y luego es importante o se exige como requisito que haya dos expertos internacionales que tienen que ser doctores que avalen esa tesis, ¿no? que la informen y luego que, se, y que sean distintos de la persona que te acogió en la estancia y también distinto de la persona que te acogió en la estancia, tiene que haber un experto doctor en, en el tribunal de tesis. Entonces, si cumples esos cuatro requisitos en tu tesis doctoral, no solamente aparecerá doctor, doctor, pues no sé, doctor en, ed en educación, ¿no? O en ciencias jurídicas, como en mi caso, por la Universidad de Granada, sino que te pondrá doctor, ¿no? Convención Internacional, y con en su caso, ¿no? Con esas dos versiones. Cosa distinta, la cotutela, ¿vale? La cotutela no es una mención, la cotutela es un régimen que lo que te hace es que tengas dos títulos de doctor. Será doctor o doctora por la Universidad de Granada y doctor por otra universidad extranjera, ¿vale? Entonces, pues, pues, no sé, pues, la Universidad de Lyon, la Universidad de Milán, la que sea, ¿no? Entonces, lo que tienes son dos títulos de doctorado. Eso, claro, es muy atractivo porque amplía, digamos, tu, tu currículum de forma uh, casi exponencial, ¿no? Es como que eres doctor por dos universidades distintas y se reconocen esos títulos, ¿no? Para poder hacer la cotutera, lo primero es que tienes que ver es si hay algún tipo de convenio en, entre la universidad. En este caso, estamos en Granada, que haya un convenio entre la Universidad de Granada y otra universidad de fuera, ¿vale? Eso sería como lo básico. Y el requisito fundamental sería que uh, si quieres de alguna manera, ahora veremos la secuencia lógica que tienes que dar de pasos para poder solicitar la cotutela, pero la cotutela te exija que para que tú puedas tener esos doble título, título de, doctor nada, título de doctor por la Universidad de Milán, por ponerte un caso, ¿no? lo que necesitas es que estés de estancia seis meses en cada una de las universidades como mínimo. Lo lógico es que la gente se vaya seis meses a una de las dos universidades y el tiempo se quede en la otra. Pues no sé, me voy seis meses a Milán y luego el resto de años lo he hecho en Granada, por ejemplo. ¿no? La secuencia de pasos es la siguiente. Tienes que ver, existir ese convenio, eso es lo primero y lo básico. Lo segundo es que tienes que solicitar autorización para realizar la tesis, ¿de acuerdo? Esto yo siempre recomendaba que, o oh, lo dije en el anterior curso, ¿no? Así un poco de pasada, que siempre le escribierais al coordinador en este sentido, ¿vale? Después se autoriza y se firma esa cotutela. No debería haber ningún tipo de obstáculo en principio para esto, ¿no? Y luego, si la defensa se hace en la Universidad de Ronaldo, tienes que aportar un documento de la otra universidad en la que haya estado de estancia, acreditando precisamente que cumpliste esos seis meses de estancia en el extranjero, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto sería un poco, digamos, la toda la parte más básica, ¿no? De primero, eh, el acceso, la duración, las menciones que puedas tener, ¿no? Que pues son cuestiones administrativas que son importantes y yo en mi caso no conocía lo de la cotutela, no, no lo supe hasta que entré ya en el, en el doctorado y ya quizás los planes eran otros, ¿no? Esto comentarse, la gente que está a lo mejor en fase de máster y quiere hacer el doctorado al siguiente año, pues le puede venir muy bien para planificar si quiere irse al extranjero a hacer una cotutela en otra universidad, ¿no? Sería interesante como perspectiva tener esta información antes así que si aquí hay, hay alguien de ese perfil pues, pues le podría dar una vuelta, ¿no? Y luego... Documentos básicos y fundamentales. El plan de investigación, que yo ya lo conté en el otro curso, por tanto, no voy a ahondar más en él, pero sí es cierto que es importante que hay una pestaña específica para subir el plan, que el documento normalizado a rellenar con las indicaciones está en la propia pestaña de, del plan de investigación, vale que necesita el visto, bueno, el director de tesis. Y cuestión importante gente que me preguntó sobre eh, qué pasa si yo quiero cambiar una parte del plan o todo el plan, ¿Y qué pasa si quiero hacer cambio en la dirección de tesis? Quiero cambiar de director de tesis. Bueno, si la persona tiene un contrato, esto está complicado. Porque no solamente tiene que hacer los cambios en el doctorado, sino que tendría que hacer los cambios también respecto de, por ejemplo, si eres FPU, tienes que hacer los cambios y que sean autorizados por el ministerio, en este caso de universidades, no, el órgano que financie tu convocatoria. Y esto sí que es un poco más jodido porque, claro, cambian las condiciones. Hay gente que dice, me ha firmado un catedrático y luego me quiere dirigir un profesor ayudante, ¿no? Pues es complicado. Entonces, si queréis hacer una modificación del plan, porque el primero está mal hecho, porque habéis replanteado el tema, por lo que sea, hay una parte que no os gusta, hay una parte que no está... Hay que hacerlo por la vía de solicitud, ¿vale? Ya tú en tu plan de investigación en la pestaña primera es para el primer plan. Luego te va a salir el historial de tantos planes como tengas, pero si lo quieres cambiar tienes que irte a solicitud, ¿vale? Y hay una solicitud específica para solicitar ese cambio, ¿no? Justificándolo. Y luego hay otro documento que hay gente que se olvida, que es el compromiso documental de supervisión. Digamos que este documento lo que hace es que es un, es un, es un papel básicamente en el que aparecen cuatro figuras, el doctorando, el director, el tutor y la universidad, y firman de alguna manera los derechos y obligaciones ¿no? en todo el desarrollo de la investigación, en todo el desarrollo de la formación doctoral. ¿no? Es una especie de contrato, compromiso ¿no? que queda por escrito, ¿vale? Este documento tiene que presentarse firmado en el acto de defensa del plan. Sabéis que el plan de investigación se defiende en el plazo de un año, de la primera matrícula, ¿vale? Tienes que defender tu plan, se entrega, se convoca el acto por la comisión académica y se te evalúa, ¿no? Luego voy a enseñar el... Yo he pensado que podía ser de interés, he hecho una captura a mi informe, al informe que se me hizo sobre mi plan, para que lo veáis, ¿no? Si alguien todavía eh, está en fase de desarrollo de ese de ese plan de investigación y ahora, pues, en septiembre, pues, tiene que, digamos, entrar en todo ese terreno, ¿no? que, digamos, es la parte central del primer año de doctorado. Y una, una cuestión interesante que quizá pasa desapercibida, que yo creo que no se comenta mucho en los talleres estos más informativos, en las sesiones que se hacen, ¿qué pasa si tengo un conflicto con, con mi director de tesis? Sabemos que no siempre la relación puede ser todo lo fluida que... Yo en lo personal no tengo problema, pero sí es verdad que conozco casos o discrepancias ¿no? entre cómo quiere el doctorando llevar su tesis, los temas, ciertas cuestiones y cómo le guía, le dirige la persona que se encarga de la dirección. ¿no? Pues en este compromiso hay un procedimiento de resolución de conflictos de tal manera que si hay discrepancias se puede someter al comité de dirección de la escuela antes cuando he visto la, visto la estructura del, de la institucionalidad, ¿no? de cómo estaba organizado que teníamos escuela internacional de poblado, no, escuela de doctorado, después teníamos programas, o pues bien, en la escuela hay un comité de dirección y ese comité de dirección lo que puede hacer es que si hay algún tipo de discrepancia, se resuelve y toma una decisión vinculante, ¿vale? Entonces, en un caso extremo, en un caso en el que hay digamos un conflicto que no se puede resolver, está eso ahí recogido en el compromiso, ¿vale? Y luego hay una cosa que es un código de buenas prácticas, que la gente lo acepta y no se lo lee como norma general y que estaría bien darle una vuelta, ¿no? Aquí debería de verse o hecho una captura de pantalla de todas las cosas. Entonces, arriba tenéis el, mi plan de investigación, ¿vale? Con el título, cosa importante que aparte lo pone en, el, en la información. Aseguraros bien de que el título que aparece en el PDF es exactamente igual que el título que escribí aquí, ¿vale? Si cambiáis alguna coma, alguna cosa, ya cambia el, el plan y habría que subsanarlo. Entonces, aseguraros de que esa parte, digamos, está... Hay concordancia, ¿no? Entonces, las fases, para la gente que todavía no ha pasado eso, si le da de interés, lo tienes que enviar a evaluación, tu director, que aquí ya le ha dado el visto bueno, en, en esta parte de aquí lo que tiene que hacer es, digamos, una especie de explicación más al detalle, se produce el acto de defensa y entonces la comisión académica después te lo va a valorar y el coordinador del programa te lo eh, informará aquí y finalmente será validado por la escuela de posgrado. ¿vale? Estos son los pasos. Pero esto, como digo, es la pestaña de, de, de plan de investigación. Si en las solicitudes lo modificáis, abajo debería de aparecer, y eso es lo normal, el, los números de los planes modificados y, por supuesto, con todos los informes y demás que tiene tu acceso aquí. Yo voy a enseñar el mío, por pues si alguien todavía no ha visto cómo son, pues os voy a enseñar el mío. ¿no? Este es el compromiso documental de supervisión, ¿vale? Que también le he hecho una captura de pantalla desde la, el portal de seguimiento. Ahí pone obligaciones de cada una de las partes y demás. Es verdad que las obligaciones del doctorando son más extensas que las obligaciones del tutor y del director, pero bueno, eh, échenle un vistazo porque es interesante. Um, y no olvidáis de que es obligatorio presentarlo en el acto, en el momento de defender el plan. Y luego el código de buenas prácticas, que supuestamente es, eh, está pensado para, digamos, cubrir. ¿no? las dinámicas que se producen en los, en los procesos de formación doctoral, en los desarrollos de las tesis, que no siempre son o sea, a nivel de trato humano, de formas de comunicación, de ética en la investigación, todo eso que es importante. ¿no? Y que la universidad no sea una selva, ¿no? que a veces parece que vamos camino de eso, ¿no? de, de espacio súper competitivo y sin ningún tipo de, de criterio humano-ético para gestionar ¿no? Un poco los procesos que hay en, dentro de la propia universidad. ¿no? Eso sean como las capturas de pantalla. ¿no? Mira, aquí tenéis creo que se ve bien el, el informe de, de mi plan de investigación, ¿vale? Entonces, aquí está mi título, mi nombre, director y aquí, pues bueno, yo lo que hice fue subrayar un poco pues, todas las cosas porque lo que se me hizo fue valorarme cada uno de los apartados, en general la, la valoración fue muy buena, al final tiene que poner si es favorable o no es favorable y aquí, por ejemplo, se me hizo una sugerencia de que si quisiera ampliar alguna cuestión, pues entonces mi consejo es, por ejemplo, que con este informe, cuando luego desarrolléis la tesis, y esto sí que es una cosa que yo creo que, que es positiva, lo incluyáis el informe en alguna nota pie de página, si hay algún tipo de sugerencia o algún tipo de recomendación o indicación, quizá en algún apartado, si lo vais a tratar o no lo vais a tratar que en una nota pie de página o en una parte de la tesis al principio, digáis si vais a seguir esa indicación o no la vais a seguir y por qué sí o por qué no. Es decir, que dais de algún tipo de razón, ¿no? Para ver que hay un tipo de feedback, de relación, digamos, que se ha tenido en cuenta el el informe que es como el primer feedback institucional que te van a dar sobre tu plan de investigación que tiene que ser pensado como una hoja de ruta para los próximos años, ¿no? Entonces, ese documento sí que es interesante tenerlo a mano, ¿vale? Bueno, eso sería en cuanto a las cuestiones generales, ¿no? Que era un poco la parte más, así un poco más larga, más, digamos, con más aspectos que a lo mejor algunos son muy sabidos, pero bueno, siempre sirve tener toda esa información, creo, ¿no? De, de paso y ahí la tenéis. Y podemos andar en cuestiones más específicas. Como al final un taller tiene que ser una hora, tampoco quiero entrar en cuestiones muy de detalle, ¿no? Simplemente, pues, ofrecer el marco y si luego alguien quiere algún tipo de... Eh, tiene tipo de duda más específica, siempre podemos comentarla después o me escribir el correo. Ahora, el, el tema de las actividades formativas, que sé que esto preocupa a mucha gente y luego se me escribió bastante sobre eso. Hay una persona en concreto que me dijo que no tenía... tenía miedo de no tener suficientes, digamos, actividades formativas para llegar al fin de la tesis y demás, ¿no? Entonces Yo dije que, bueno, que se entiende que está justificado si no ha podido asistir por incompatibilidades y que luego siempre se puede suplir ¿no? por otras vías, ¿no? otro tipo de cursos. A mí, por lo menos, se me suele validar por parte de mi tutora casi todo lo que presento si tiene algún tipo de, de vínculo. ¿no? Esto está regulado, por supuesto, en muchísimos sitios, pero básicamente lo que te dice la ley es que tienes que tener... Eh, nosotros no lo organizamos en crédito de CTS, los, doctora, los estudios doctorados no, no se articulan como los másteres logrados, pero sí que tienes que tener, y esto es una cosa que yo recomiendo, equilibrio entre la formación transversal, metodología de investigación en un sentido más genérico y luego ya cuestiones más específicas, técnicas más específicas de investigación o cursos, seminarios más concretos, vinculados a nuestro tema de tesis y a nuestra disciplina, ¿no? A nuestro programa, a nuestra disciplina. Eso es lo que se prevé en la norma y eso yo creo que es lo positivo de que se refleje en nuestro... En nuestro, ADAP, ¿no? en nuestro itinerario formativo, ¿vale? Esto está ahí previsto en la norma y es así, ¿no? El documento de actividades, que lo hemos visto antes en el portal de seguimiento. Bueno, sabéis que ese documento lo que va a registrar es toda la información que tenéis, que tiene que ser periódicamente revisado por tutor y director de tesis, ¿vale? Y finalmente la, la comisión académica lo validará y se te cierra como parte de tu expediente en el programa de doctorado, ¿vale? Tiene que ser incluido. Y va a ser lo primero que va a tener el tribunal. Tendrá tu caso tendrá el DAD, Y con esos dos elementos veréis que, aunque no tenga una calificación numérica, ya lo dije en, el antiguo, en la anterior charla, sí que es un elemento de evaluación. ¿no? Todas las actividades se suben al DAD. Ahora en una captura del mío para que veáis si hay alguien que tiene, todavía está en proceso de incluir actividades, de que se le validen y todo eso, por pues, si tiene interés. ¿no? Eh, y luego tienen que ser validadas por el tutor, que se le aparecen en verde cuando son validadas. ¿no? Y todo pues, con el, quedan pendientes de validación, te parece un no. Lo que decía, la normativa prevé que el DAT sea un elemento cualitativo a tener en cuenta por el tribunal de la tesis ¿no? Por tanto, un buen DAT, con buena formación transversal, con bastantes congresos buenos presentados, con tu publicación y demás... ...pues ya es un elemento cualitativo, sobre todo para obtener esa calificación, digamos, con laude, que antes se daba un poco de forma automática... Y ahora eso, pues, sí que está un poco más en revisión, digamos, en los, en los tribunales de tesis, ¿no? Y se, ha, se ha insistido en eso, ¿no? Pues ahí lo tenéis, ¿no? Es, es una cuestión de tener bien cuidado el DAT te puede ayudar en, el, en la evaluación. Aquí, simplemente recuerdo una cosa que ya dije. Recordad que el director de tesis y el tutor pueden ser la misma persona, pero no necesariamente es así. Y puede ocurrir que el tutor sea diferente. La parte de investigación de la tesis, tenemos nuestro director de tesis, pero... Quien se encarga de darnos de alta en las actividades formativas y de validarla es otra figura distinta que es el tutor, ¿vale? Simplemente pongo la diapositiva esta, que fue la que ya usé en su momento en la otra charla, pues para que se tenga en cuenta si alguien no estaba y no olvidarse de las doble dos funciones que hay ¿no? en ese periodo de formación de doctorando. ¿no? La oferta formativa, en el caso de Granada tenemos nuestra clásica separación, ¿no? tenemos Cursos de la Escuela Internacional de Porado de carácter general, tenemos cursos de la Escuela de Doctorado de carácter optativo, tenemos cursos, eh, después del programa de doctorado, estos de carácter obligatorio, sobre todo a realizar durante el, el primer y el segundo año, aunque los programas de doctorado tienen luego algún tipo de, de cronología o de organización, cada uno de forma diferente. Os voy a enseñar ahora un ejemplo de uno que me parece que está muy bien, que es el de Ciencias de la Educación, que está bastante bien hecho, ¿no? Y luego la tipología de actividades, pues sabéis que tenéis asistencia, que podemos no bueno, exigir que te inscribas previamente, publicaciones, presentación de congresos, seminarios, este tipo de cuestiones, de presentación de los planes de investigación en seminario y la movilidad, ¿no? Que ya lo he explicado antes, tenéis esa movilidad de tres meses, si queréis la mención internacional y demás, ¿no? Con todas las ayudas que pueda haber en torno a eso, ¿no? En si os metáis en la página, mirad, ¿ves? por ejemplo aquí, en la página de la Escuela Internacional de posgrado, veréis que aparece una clasificación de cursos de carácter general, ¿vale? Y te da información sobre cómo se hacen los certificados de asistencia y demás. Y luego te van a poner cursos por cada una de las tres escuelas de, de doctorado que hay en la Universidad de Granada. Si os vais a vuestra, a, al portal eh, de seguimiento académico y pincháis en las actividades que se han definido para tu programa, que lo viene arriba, ahora lo enseñaré, te aparecen cursos que puedes hacer y luego te aparece la tipología aquí debajo, ¿no? Y ahora os comentaré la novedad de la mentorización, que pueden llegar a ser 50 horas por año y quizá os interese como actividad formativa, ¿vale? Tenéis todo esto de aquí. Pues ya ir solicitando, ir calculando, echarle un vistazo, mirar las fechas y es importante tener planificada toda esa parte, digamos, ¿no? Fijaros, esto es una captura de pantalla de mi, de mi documento de actividades formativas, ¿no? Entonces... Aquí están todas mis actividades, veis que cuando ve la valida de mi tutora, pues aparecen en verde, ¿vale? Aquí, si pincháis aquí, aparece la imagen que os he enseñado antes de las actividades que se han formado. Luego podéis ver el documento provisional, que es una marca de agua, que ahora lo enseñaré, que será luego el último informe que tendrá el tribunal de tesis. Y vosotros tenéis el derecho a crear, digamos, podéis crear actividades de asistencia, ¿no? Para la otra lo que son congresos, lo que es movilidad, lo que es publicación, todo lo que no sea asistencia a cursos, seminarios, conferencias, tenéis que solicitárselo al tutor o tutora, ¿vale? Para que os dé alta la actividad y después la rellenáis con los datos y subáis el certificado. Pero asistencia vosotros sí podéis hacerlo. Es decir, vosotros previamente sí podéis crear cualquier tipo de asistencia, ¿no? Por ejemplo, pues yo aquí abajo creo que tengo una asistencia, bueno pues no sé si la crearía yo, seguramente sí, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final, eh, pues cuantas más actividades tengáis, pues más luces el dato ¿no? Siempre y cuando tengáis tiempo, por supuesto, ¿no? Después hay que obsesionarse, ¿no? Yo sí es verdad que soy un poco free, que no veáis ¿Vale? aquí que tengo 72 cosas hechas. ¿no? Pero bueno, eso es, que soy yo que estoy, estoy enfermo con el trabajo, pero eso es distinto, ¿vale? Entonces, esta es un poco la, la imagen. Luego, cursos en los que normalmente siempre hay disponibilidad, si veis que tenéis problemas con, con los cursos, digamos, los obligatorios los podéis hacer y eso siempre se puede... Eh, Resolver con el programa de doctorado, luego tener los de la escuela y los de carácter general, que ahí si os viene bien la fecha, matricularos, cumplir los requisitos, intentar estar atentos siempre a la, como decía antes con Welfare, ¿no? A, a que cuando sea ahora, lo más pronto posible, rellenar la solicitud. Y luego, pues, yo sigo publicando que forman parte de los cursos que tienen apoyo del vicerrectorado de investigación, están claramente certificados y a mí todo eso se me han validado sin problema, con bastante ahora Y luego, eh, por ejemplo, pues, se me validaron. Yo creo que más de 20 horas de formación en cursos de la Fundación Estatal de la Ciencia y Tecnología, ¿no? Que tienen cursos específicos sobre Scopus y sobre cuestiones y aquí nunca he tenido ningún problema, ¿no? Terciario de que son cursos que están con, a veces, porque a veces son charlas formativas que no tienen certificado, ¿no? Eh, aseguraros de que son cursos que se van a certificar, ¿vale? Y entonces, pues yo nada más que entre esto y esto ya cumplí el cupo de horas junto con los de formación obligatoria. Por tanto, siempre bucear, ¿no? Y buscar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Aparte, siempre tenéis la posibilidad de asistir a congresos o seminarios sobre vuestra especialidad con los certificados y las horas dedicadas, ¿vale? Eso sí, eso siempre está ahí. Yo he, he ido muchos cursos de... he asistido a muchos congresos de, de Derecho del Trabajo, de Derecho Europeo, sobre mi tema de tesis, tal. ¿vale? Entonces, esas plataformas, pues bueno, siempre son las dos. Por supuesto, una ya está aquí, ¿no? Novedad. Perdón si voy un poquillo rápido, a lo mejor es que por, por que yo creo que no tiene excesiva complicación alguna de las cosas, ¿no? Novedad que entiendo que, que puede ser de interés. Eh, esto está incluido en el curso 2020-2021, si alguna, alguien tenga otra información. Yo no, no lo vi el año pasado y me parece que lo había anunciado este año como novedad. Y de hecho yo participo en eso, que es la posibilidad de mentorizar un eh, TCG o TCM o varios TCG y TCM. Es decir, se entiende que es una actividad formativa de doctorado, la posibilidad de, eh, junto con el director de una, de una persona que bueno, cualquier estudiante que esté matriculado en un grado en máster, ¿no? Y que desarrolle su TFM o su TFG con una serie de firmas que necesita por pues, firmas del director tuyo, firma del estudiante, firma del director del estudiante. Con todas esas firmas se puede solicitar la mentorización, que consiste, digamos, de una manera en guiar al estudiante en metodología, en estructura de la, de la publicación, digamos, un poco en cuestiones de estilo, en cuestiones de cómo citar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí lo que tenéis como requisito es ¿eh? que tenéis que estar matriculados 12 meses en el programa de doctorado, ¿vale? Y tener el plan de investigación aprobado. Se pueden certificar un máximo de 50 horas al año en mentorización. Por tanto, vosotros subís los documentos a través de la solicitud que, habíamos, que veíamos en el portal de seguimiento académico, ¿vale? Con la solicitud que hay ahí, hay un, hay un impreso, tenéis que hacer un pequeño proyecto de mentorización, un par de páginas, no más. Y ahí ponéis las horas que le vais a dedicar y luego eso se te certifica. Cuestión importante. Se incluye en el DAF como actividad formativa y suma puntos para eh, solicitar ayudas para congresos, traducciones de artículos y movilidad en ayudas del plan propio. Por tanto, se valora muy positivamente que hagáis mentorización, porque se entiende que no solamente es de formas tú, sino que ayuda. Y especialmente mentorizar a alumnos de eh, lenguas extranjeras, ¿no? Que a lo mejor tienen más dificultades que vienen de fuera, por lo que sea, que son estudiantes de movilidad. ¿no? ¿Vale? Aquí tenéis el el DAD mío, por ejemplo, una captura que le he hecho a una parte de mi, cómo quedaría luego al final del documento con todas las actividades, ¿vale? Cuando lo hago. ¿Vale? Aquí el tutor le hace una valoración, ¿vale? Entonces, pues bueno, si tienen muy buenas valoraciones por tu tutor porque entienden que tienes un, buenas actividades hechas, pues luego todo esto lo ve el tribunal de tesis y siempre redunda en positivo, claro. Entonces, pues ahí es importante. ¿Vale? En cuanto a la planificación temporal, ya lo dije, yo concentraría las actividades formativas eh, en los primeros años y luego ya iría más hacia la parte de publicaciones, eh, congresos, terminar tesis y demás, ¿no? O he hecho aquí una captura de pantalla del, del programa de doctorado de educación porque me parece que está súper bien, super bien eh, delimitado y la cronología. Entonces yo os recomiendo que le echéis un vistazo al, al programa de, de ciencias de la educación porque es, es muy interesante, quizás incluso ayude a estructurar, me parece de los mejores hechos. Consejos, pues bueno, ya lo he dicho, no sesionarse, también lo dije ya en el curso anterior, no sesionarse con los cursos, diversificar entre cursos generales y cursos específicos, que eso es una parte que mantiene equilibrio en el aspecto formativo y siempre es bueno, llevarlo actualizado, no lo deje todo para el final, por favor, eso es una cosa que, que luego va a generar siempre, eh, pues bueno, validar muchas cosas, que el tutor tenga que mirarlo todo al final, más o menos con un contacto fluido, de forma periódica es lo que dice la norma y es lo aconsejable pues ahí se, yo creo que es lo más deseable y luego, pues bueno, lo que he dicho, ¿no? Centrarse en la parte formativa, sobre todo, de cursos más y de metodología en los primeros los primeros años, ¿vale? No, no más. Y bueno, entonces, eso sería el DAD y luego ya en, nada, en cinco minutos, el, las cuestiones de seguimiento, el informe de seguimiento, sabéis que eh, tienes que hacer un informe de seguimiento y básicamente lo que se hace es que el director de tesis dice cómo vas en el desarrollo del plan de investigación, que tú tendrás que, de alguna manera eh, explicitarlo, explicarlo, desarrollarlo. Tu tutor te va a informar sobre cómo llevas la parte formativa, que tendrás que decir qué actividades has hecho, has hecho ese año, ¿no? actividades formativas. Y luego, finalmente, pues bueno, la comisión académica lo valora y se decide si sigues o no en el programa de doctorado, que lo lógico es que sí, ¿no? Si lo ha hecho todo bien. ¿Vale? Y luego te dan instrucciones para que renueves la matrícula, ¿Vale? si no lo hacen no tiene derecho a renovar la matrícula es un, es un requisito necesario para renovar la matrícula, ¿no? ¿La fijaron aquí tenéis el informe de seguimiento ¿vale? aquí veis el mío que yo lo hice en ¿vale? todo el septiembre del año pasado ¿no? luego se evalúa por tutor la parte formativa, el director la parte del plan finalmente el coordinador lo valida que lo que hace el coordinador siempre es transmitir el parecer de la comisión académica y ya aquí me dejan matricularme ya me aparecen las instrucciones para volver a matricularme en el siguiente curso Tampoco tiene más, más complicación. Pero bueno, eh, está así un poco. Daniel, perdona un segundillo, una pregunta muy breve. El informe este de el seguimiento anual este que hace... Ay, perdona, el seguimiento hay que hacerlo anualmente, ¿no? Sí, el, el, durante el mes de septiembre. Vale, de acuerdo. Vale, durante el mes de septiembre. Te dejan un plazo de que es del 1 al 30, ¿vale? Sí. Lo, lo ideal es que lo llevéis siempre lo más... Bueno, yo siempre yo lo aconsejaría es que eso... En verano ya lo redactéis, si podéis, porque no vais a hacer más cosas en, que vayáis a añadir. Por tanto, todo lo que tengáis hecho en el mes de julio, agosto, si tenéis tiempo, por supuesto, lo dejáis listo y en cuanto a primero de septiembre se abra la pestaña, eh, subís el informe para que se vaya montando por las sucesivas instancias que tienen que, que, tienen que pasar, claro. Daniel, una consulta, este documento, de, este informe que debemos de presentar en primer año, ¿tiene alguna estructura específica o es libre de todos los cursos y actividades que desarrollamos? ¿El de informe de seguimiento? Sí, exacto. Lo voy a enseñar ahora cómo es el modelo. Ah, bien, muchas gracias. Nada, entonces, lo que, aquí en la pestaña vais a ver que tenéis como los, los sucesivos pasos, ¿no? que se van a evaluar y justo lo que estaba diciendo la compañera, este es el modelo del informe de seguimiento, nombre DNI, número de curso y luego aquí en la primera, digamos, parte tenéis que informar sobre cuánto está desarrollado el plan de investigación, claro, en el primer año lo que vais a poner aquí será muy escueto, puesto que el plan de investigación está en fase de elaboración y por tanto será en los segundos y sucesivos años del doctorado donde tendréis que detallar más cómo está desarrollada la tesis qué parte están ya, digamos, redactadas, cómo está la búsqueda bibliográfica, qué tipo de muestras habéis recogido, cómo está todo desarrollado. Y después, una, una especie de, bueno, de, digamos, de síntesis o de resumen de listado de actividades formativas, de formativas realizadas el año pasado para que se demuestre, se vea, ¿no? Resulte visible de alguna manera que eh, habéis trabajado, habéis estado formando en distintas actividades, ¿no? Entonces, yo aquí he hecho una captura de cómo lo hice yo y yo siempre aconsejo claridad para que la comisión, digamos, no tenga que estar buscando, ahí hay una redacción compleja. Yo siempre aconsejo que todo esté enumerado, ¿vale? Estos finales son informes que tienen que ser como muy, muy visibles a ojo de, ¿no? de un solo vistazo que se pueda ver qué se ha hecho, ¿no? Entonces, el plan de investigación, distintos hitos de desarrollo, uno, dos, tal, tal, tal, ta, ¿no? Cuáles han sido los pasos en la elaboración de ese plan. Y luego, en la parte formativa, pues mi consejo es que separéis por, digamos, por tipología de, con, tipología de actividad, por ejemplo, apartado A, asistencia a, a actividades formativas, cursos, apartado B, contribuciones en congreso apartado C, publicaciones, y luego los dais de manera ordenada, por fecha, ¿no? cronológicamente, de manera que todo esté perfectamente secuenciado y que sea visible de un solo vistazo ¿no? todas las actividades formativas por categoría y por tiempo ¿no? cronológicamente que habéis desarrollado eso en cuanto lo vean lo van a dar por bueno porque se va a notar claramente que está trabajado. ¿no? Eh, extra para gente que tiene contratos predoctorales FPU, tenemos que hacer informe anual de seguimiento un poco más de carácter genérico, vale, con una especie de bueno, un currículum que ellos tienen ahí puesto que hay que, que hay que redactar y luego también tenemos que incorporar un certificado de competencias docentes con qué cursos docentes hemos hecho y cuáles han sido las clases grado titulación en las colaboraciones docentes esto Específicamente lo quería poner solamente para la gente FP1, ¿no? solamente eso. ¿no? Entonces, ese sería el documento del informe de seguimiento, ¿vale? que es eh, fundamental para poder renovar la matrícula y que se hace a fecha de, de durante el mes de septiembre. ¿vale? Consejos para el seguimiento. Yo siempre llevo una planificación. Entonces, yo tengo una especie de documento, un cuaderno, un portfolio, lo que sea, en el que normalmente apunto la, las reuniones con el equipo de investigación y las cosas que voy desarrollando, las epígrafes que desarrollo en la parte de la tesis, y eso siempre lo llevo más o menos estructurado para luego no dejarlo para el último día, ¿vale? Entonces, eso es más, más sencillo. Las actividades las llevo actualizadas, las actividades formativas en el DAC. cada dos o tres meses, por pues, le escribo a mi tutora para que me valide lo que tengo y le comento que me dé alta en más actividades si es necesario. Y siempre la grupo, como os decía, por algún tipo de criterio, ¿no? Temporal, tipológico, alguna cosa que no sea poner las cosas así redactadas de forma que sea poco atractivo visible, ¿no? a lo al ¿no? Y después, bueno, los informes, como digo, con tiempo, ¿vale? Si, para que no esté el último día ahí de, de septiembre. Entonces, si todo ensamblado, pues, muchísimo mejor. Porque luego ya solamente es darle un poquito de forma, ¿no? Terminar de ajustarlo y se envía, ¿vale? Entonces, pues, eso ya primero de septiembre lo tienes hecho y te quitas ese trámite que pues, hay gente que se le pasa o es más engorroso o lo que sea, ¿no? Entonces, eso sería un poco en una hora así ajustadillo eh, las cosas que yo quería que yo quería comentar que es un poco general vale por si luego había dudas más específicas pues siempre disponemos del pues no sé, disponemos del correo podemos eh, hacer un turno de preguntas yo estoy disponible aparte como soy también representante del consejo de en el consejo de doctorando pues no, es que no tengo ningún tipo de, de problema en contestar a, a cuestiones de, de entre comillas gente de mi gente eh, o, o, o cuestiones de otro tipo de programas o trabajos porque al final, pues, bueno, estamos aquí un poco para echar un cable, ¿no? Incluso esta mañana me estaban escribiendo por el, por el grupo de Telegram, unos compañeros sobre cuestiones del plan de investigación y tal, por Telegram, una consulta rápida. La verdad es que yo en la persona no tengo problema, ¿no? Yo creo que lo bonito del espacio de yo sigo publicando es también un poco esa, esa red que hemos construido de apoyo, de consulta. Entonces, pues, entre todos quizás siempre estamos ahí para, para echar un cable. ¿no? En fin, esto sería un poco... No sé si es excesivamente rápido, por lo menos que sean las directrices generales. Y creo que hay preguntas, ¿no, Walter? A ver. Sí, tenía bastantes preguntas aquí en el chat. De hecho, si quieres empezamos por por, por... por el principio de la hora de la sesión, perdón. A ver, bueno, una de las cosas están preguntadas por, por si compartirá el material, la, la presentación... Sí, la, la puedo subir a Cenodo para que se quede ahí como con su enlace ahí permanente y nada más con su do y tal. Y la subo luego esta tarde mismo al grupo de Telegram, que estáis todos, ¿no? En el grupo de Telegram, imagino. Si no la estáis, pues, os, os ponemos el enlace, no os preocupéis. Y luego, bueno, pues te voy te la dando preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues podría abrir el micro sin ningún problema, ¿vale? O escribirlo en el chat. Y te voy comentando aquí la primera. Sí, la primera es de Luis Ignacio, que pregunta que cómo cuentan los tiempos cuando se combinan tiempo completo y tiempo parcial. ¿Cómo que se combinan? Que cómo cuentan los tiempos cuando se combinan tiempo completo y tiempo parcial. Persona que ha pasado de un sitio a otro, ¿no? Entiendo, ¿no? Es una persona que a lo mejor estaba a tiempo completo y luego se va a tiempo parcial, ¿no? O, eh, Así es, sí. Hostia, pues ahí la verdad es que eh, la normativa no viene expresamente expresamente, que yo recuerde en la normativa de permanencia de la reguladora, donde no viene expresamente, pero si quieres me la anoto porque es una cuestión muy interesante, claro. O me escribes incluso, pero yo me la voy a anotar y te puedo, si me escribes por, por WhatsApp, lo puedo consultar porque, claro, entiendo que el límite máximo nunca se va a poder superar, el de los 8 años nunca se va a poder superar en ningún caso, que es el máximo establecido tiempo parcial. Y, claro, lo que no sabría decirte es si se computaría como a mitad, no sabría, pero lo puedo consultar, porque es una cuestión muy interesante, no he encontrado ningún caso de eso. Vale, pero lo, puedo, lo puedo mirar, me voy escribir luego si al correo, que no sé si está, y te lo contesto en el correo le echo un vistazo a la normativa y te lo digo, porque la verdad es que no, no, no, no sabría contestarte ahora. Eh, perfecto, muchas gracias, Daniel. Sí, se trata de lo que tú mencionas. Eh, eh, es mi caso, ¿no? Eh, empecé yo a tiempo parcial, ahora estoy a tiempo completo y voy a regresar a tiempo parcial porque nuevamente empiezo a trabajar. Entonces, vale, eh, eh, vale. en relación a eso. Muchas gracias. Nada, pues escríbeme y lo voy a consultar porque es una cosa tan específica que no quiero meter la pata ahora y decir algo que yo tengo una en cabeza, pero que no estoy seguro. Por tanto, te lo contesto en te lo contesto en privado. Perfecto, gracias. A ti, Luis Ignacio. Otra cosita que pregunta por aquí a Esther López es que el tiempo de, de defensa, de exposición de la defensa de la tesis. El tiempo de... A ver, eso se organiza y las instrucciones suelen ser a nivel de, de programa de doctorado, pero hay una serie de reglas, más o menos asentadas, que es que la exposición tiene una duración entre 15 y 20 minutos. Es decir, ese, ese, ese es el marco en el que nos manejamos casi siempre en casi todo. ¿eh? Es decir, todo lo que sea en exposiciones de TFG, de planes, de cosas, suele ser una horquilla siempre entre 15 y 20. Luego puede haber consultas que se puede alargar porque hay preguntas específicas de la comisión académica que se puede alargar un poco. Pero yo he asistido a comisiones en programas de migraciones, programas de ciencias jurídicas y las reglas, no sé si está, creo que no aparece en ningún sitio específico y que se organiza eh, por el propio programa, pero debe eh, estar en torno a eso, 15, 20, más o menos. Tiene que ser una presentación corta porque además del plan de investigación, lo que tenéis que llevar es algún tipo de documento resumen o, o una proyección que sea como una síntesis muy muy muy clara de las líneas principales de cada uno de los apartados del documento normalizado. ¿vale? Y no olvidáis llevar el documento del compromiso firmado, que se exige en el acto de defensa. Esther también, por cierto, preguntaba por qué significaba lo de asistencia sin inscripción, que creo que se refería a lo, claro, a la, a lo del DAD, claro, que tú puedes rellenar sin ningún problema. Claro, hay actividades sin inscripción que pueden ser, pues, por ejemplo, cursos que tú hayas hecho en otro sitio que no sea de la universidad, eh, fuera, por ejemplo, los de los que yo, cuando he asistido a algún tipo de seminario o algo, pues tú le das sin asistencia, sin inscripción previa. Los que sin inscripción previa son esos que os, que os enseñaba en la página incluso de la escuela, ¿no? Sin inscripción previa. Claro, estos yo lo he subido sin inscripción previa, ¿no? Porque incluso aunque están por el vicerrectorado no tienes que pedir la plaza con anterioridad para que se te admita eh, con esa inscripción en el cupo, digamos, reservado, que te dicen, pues bueno, son 25 plazas, ¿no? Con inscripción previa veréis que se os sube, se os da de alta en el DA del curso que sea. Sin inscripción previa cualquier curso que podáis subir. Luego, si la tutora o tutor no tiene ningún tipo de impedimento, porque entiende que está relacionado con la formación y todo eso, ahí entraría toda la asistencia a cursos, seminario y demás. ¿no? Por otro lado, pregunto también Luz que dónde está el documento de compromiso de supervisión. Eso te va a aparecer, creo que. No sé, si lo, no sé si se ve cuando lo pulsen aquí en el... En la, no lo ve, no lo, no lo ve en la diapositiva, ¿no? Creo que se ve ahí. Uh, esas cositas que luego han mostrado en pantalla. Vale. eso si, si te metes vas a ver que vas a estar en la pestaña de... Si no recuerdo mal, eh, estaba en la pestaña de... En el plan de investigación, ahí arriba, tenéis que fijaros en las franjitas esas que a veces nos aparecen o va a aparecer el, el código de buenas prácticas y el compromiso de supervisión. De todas maneras, bichear bien en el... En el en la plataforma de porque yo, me puedo acceder fácilmente. Sí, lo encontré, Daniel. Tienes razón. Está ahí. Solo había que pinchar en el código vale. de buenas prácticas y dentro está el compromiso también. Ahí, ahí está. Te exige pinchar, efectivamente. Exacto, muchas gracias. Y, no, y no, no olvidéis de que el compromiso tiene que ir firmado por, la, por tutor y director. Que si es la misma persona, pues más fácil. Son la misma firma por otro lado, por esto no recuerdo, si era si incluso, se resultó también, que pregunta Luis Ignacio si podría repetir la información sobre quién debe subir la información de las actividades. Que entiende que es el doctorado, pero dijiste que también hay actividades que debe subirla el director. Claro, lo que tenéis que hacer básicamente es básicamente, el, el, lo ideal, si nos movemos en un digamos en una idealidad de cómo tendrían que ser las cosas mejores, es que a inicio de cada curso haya una reunión con tutor-director guión de tesis y es la misma persona, para decidir qué tipo de actividades vais a hacer. Y entonces, esa, el tutor te da de alta, pues, a lo mejor, por poner, este año vas a hacer tres publicaciones, cinco congresos y cinco actividades formativas. Y te da de alta todo eso, ¿vale? Luego tú lo que tienes que hacer es, una vez que están dadas de alta, cuando realices actividades de esa tipología, ¿no? subes el PDF correspondiente certificado y rellenas los campos de la fecha, en qué centro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tú sí puedes hacer cuando quieras es darte de alta tú una actividad de asistencia como esta, de una asistencia formativa, sin necesidad de pedírselo al, al tutor. Pero comunicaciones a congreso, en seminarios, publicaciones, movilidad, todo eso tiene que darte de alta obligatoriamente antes el tutor. Y luego todas las actividades tienen que ser validadas por el tutor. Finalmente se cerrará. En el documento de actividad de doctorado se cierra y eso forma parte de tu expediente y es un elemento de evaluación en el tribunal de tesis. Preguntan también por aquí. esta ya la última pregunta. Si se pueden mentorizar a alumnos de máster que no sean los tutorizados del, del director de Tesis. Uh -huh. Sí. Se puede tutorizar lo que lo que sea, siempre y cuando tengas el visto. Bueno, de la persona tutorizada, del director de esa persona tutorizada, de ese TPG o TCM, tu firma, firma de uh, tu director de doctorando y luego necesitas la firma del representante del grado en derecho, en derecho, perdón, del grado, en mi caso en grado en derecho, de la representante de la titulación de grado y del máster correspondiente. Son cinco firmas, eso es un proceso un poco tedioso, porque son esas cinco firmas y luego se sube al se sube al, por la pestaña de solicitudes. ¿no? Pero si tú puedes, yo he tutorizado TFG y TFM de, de, de dirigidos por personas que no son mi director de tesis, por tanto, se puede hacer. Por otro lado, con las actividades formativas, también aquí hay varias, varias preguntillas que te las la fusiono. Por un sí, lado, eh, el tema de las actividades formativas, que dónde las puedes encontrar, y en relación con ello, eh, ¿sabes cuáles son los cursos obligatorios que en algunas páginas web, dice me dice por privado Sandra, que en algunas páginas web no viene o no aparecen de forma clara. Claro, lo, lo, lo que tenéis que hacer es en la página de la Escuela Internacional de posgrados si os metáis en las actividades formativas, vosotros bucear un poco en la página web de la Escuela Internacional de posgrados y veréis que ahí aparece en esa captura de pantalla que yo he hecho. ...las actividades formativas de la escuela en general y luego de, de cada una de las escuelas de doctorado de vuestra especialidad. De todas formas, si os metéis en vuestro portal de seguimiento, en el DAT, le dais a la pestaña del DAT y luego habrá arriba una una cosa que os pondrán. Estas son las actividades que han sido programadas para tu el programa de doctorado y ahí encontraréis una lista. Las actividades formativas son las del programa, las otras son optativas, las de la escuela internacional, la del vicerrectorado, por ejemplo, que apoya, yo sigo publicando... Todas esas son optativas. Las obligatorias siempre van a ser las del programa, salvo que el programa quiera hacer algo que sea extra, que sea optativo. Lo normal es que las actividades de metodología, la de presentación de los planes en seminario, antes de presentación oficial, todo eso que hacen algunos sea eh, obligatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas páginas del programa de doctorado o no lo ponen, del carácter obligatorio, o están desactualizadas. Eso es un, digamos, eso es una cosa que sí habría que revisarla, ¿no? La desactualización de las actividades en las páginas de los programas de doctorado. Y ya la última que se ha quedado por aquí es de Irene, que pregunta por el compromiso documental de, de supervisión, si hay que llevarlo en papel al día en de la defensa con, con todas las firmas, incluyendo el director de la escuela de doctorado, o si se firma allí. El de la escuela, hasta donde llega mi conocimiento, el, el, la, el, la única firma que no es necesariamente obligatoria en el acto de la, es el de la escuela, porque eso luego, como lo va a firmar la universidad, lo que sí tienes que hacer, ya sea online o sea presencial, llevar las firmas por lo menos de tutor y director, ¿no? y lo presenta. Si es online, yo lo que hice fue mandar toda la documentación, plan, resumen, todo, lo mandé a la coordinadora porque en mi caso por el tema COVID no se hizo defensa presencial, sino que se mandó toda la documentación y se hizo ya el informe, ¿no? que es una forma un poco anómala, que ya me imagino que se recuperará la normalidad de ir físicamente allí y entregar al, al, al, a la comisión correspondiente ¿no? de tu programa el, el documento con las tres firmas, la tuya y la del director y tutor. Luego el de la escuela se puede solicitar, no hay problema con eso. Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, pues no las del chat, menos están ya. Si alguien tiene algo más que decir o quiere intervenir. Hola, buenas. Una preguntilla. Sí. En las actividades, en las actividades que son obligatorias para, para el doctorado, ah, eh, ah. yo, por ejemplo, no sé cuáles son las mías, eh, donde nos has dicho en el DAD que te aparecen las distintas actividades, a mí, de la, la, las que ponen solamente, me interesa una. Porque el resto no trabajo con ellas. ¿Debo hacerlas también o no? Porque las que te aparecen ahí son las de, la, las de la escuela, ¿no? Salen con la nomenclatura de... Porque si veis, cuando son de, por ejemplo, si es escuela de humanidades, te saldrá EDH, ¿no? Escuela de Doctorado de Humanidades. Si son Esas son optativas. Las obligatorias, en teoría... La, la, la mecánica, como eso está muy actualizado, y esto sí me consta que funciona así en la universidad en muchos programas, lo que hacen los coordinadores y coordinadoras de los programas de doctorado es que mandan correos internos a través de los mensajes diciendo cuáles son esas actividades de seminario obligatorios, para que la gente simplemente, pues, eh, le mande un correo a la coordinadora y le confirme que va a asistir, ¿no? Entonces, si en tu página web de tu doctorado, por ejemplo, ¿en qué doctorado es? ¿Qué programa de doctorado es? Ciencias de la Tierra. Ciencias, si en Ciencias de la Tierra no aparece actualizado cuáles son las actividades programadas, en la página web del programa doctorado, de lo ideal es que la escriba al, al coordinador porque son ellos los que tienen que organizar esas actividades obligatorias de carácter formativo. De hecho, invitan ellos a los ponentes a que den las charlas y eso. De hecho, yo he dado, el, cuando fue en marzo, ¿no? En marzo di, uno, di una de estas obligatorias en el programa de doctorado de Ciencias Sociales, ¿no? Con Evaristo. Y entonces todo pues, eso es, es, aparece en la página, ¿no? Si no aparece en la página, el coordinador lo tiene que tener programado, porque todos los años se tienen que eh, hacer. Mm, buena, una pregunta. Dime, Luis. Eh, mira, yo es que he subido eh, varias actividades del, del programa de doctorado, lo he subido al DA, pero lo, la he subido yo y me pensaba que no, era, no tenía que subirla el, el profesor, mi tutor, eh, y las tengo subidas, las tengo validadas y todo. Porque tenía casi 30 y me la he ido validando todas. ¿Qué, mmm, ¿Qué tengo que hacer? O, ¿O así ya me valen para luego cuando vayan a revisarme el, el DAC y vean que las obligatorias las tengo hechas, pero eh, algunas están mal puestas? O, o, la, ¿O las cojo y las anulo, hablo con él para quitarlas? ¿O cómo, cómo lo puedo arreglar? Pero no mal ¿Mal puesta en qué sentido? Si las actividades están validadas por el tutor, entiendo que el tutor ha revisado efectivamente que esa actividad cumple con, con los requisitos y que otra cosa es que tú digas que tú has dado de alta actividades de asistencia y ahí has metido congresos, por ejemplo. No, eh, eh, sí, eh, me he dado de alta eh, cursos... Eh, he dado yo lo, lo, de alta lo, los cursos de asistencia... sin asisten, sin. Así. Eh, las actividades que nosotros podemos subir, hay actividades que nosotros las cogemos y, y podemos subir, las que no son con previa, no son con formulación previa, ¿no? Pues yo lo he cogido y, y tenía, como por ejemplo este curso, ¿no? Tú coges, te abres, te abres tu pestaña, de verdad, coges y, y cuando llega el certificado lo sube. Y así he metido yo algunas eh, actividades del programa eh, oficial de doctorado, que algunas que, las que son obligatorias las he puesto normales. Entonces, yo, me... yo he subido a obligatoria del programa de doctorado con alta sin inscripción previa, eso no pasa nada. Las que te exigen inscripción previa sí o sí te las van a dar de alta a ¿eh? ellos, las de la escuela de doctorado, de humanidad, de ciencia social, lo que sea. Mientras, sean, mientras, no, te, mientras no te confundas de categoría, mientras no subas en una asistencia a curso una publicación, eso es lo que te quiero decir. Eso, eso sí no. es lo importante. Sí, lo que sí, tú sí, no sí. puedes hacer es subir en asistencia una publicación o en congreso una movilidad. Lo que tienes que tener claro es la tipología. Luego, en asistencia, ¿qué es con inscripción sin inscripción y tal y cual? Bueno, ahí, mientras tú tengas la asistencia, no pasa absolutamente nada. Vamos, porque yo he subido cosas que yo le pregunté específicamente a mi coordinadora, le digo, bueno, actividades formativas de mi programa de doctorado no tendría que tener un tipo de inscripción. Lo comenté cuando empecé en doctorado y me dijo que no, que si no son de las que te dan de alta, por ejemplo, la que hizo Daniel hace poco sobre proyectos de investigación era pues te dan de alta en la escuela de doctorado y te la suben ellos al DAC. Si no son esas, todo lo que sea asistencia a cursos, seminarios, congresos... Mientras estén la hora, estén validados por tu tutor, para adelante, son... Eh, ¿Son algunas alguna de las que tienes, que, tienes que, dar, que te manda el correo que tiene que darte de alta es tu tutor? y De las que tienes que dar de alta tu tutor. Que, que yo, por despiste, no lo había hecho. Y otras que en el DAC, eh, por ejemplo, hice una de, de, de comunicación, y de artes visuales, esa posteriormente me salió en, en, en el DAC de la, del programa de doctorado de las de la curso del programa, me salió posteriormente. Y yo, yo ya lo había hecho, me había dado el certificado y lo había pues, subido. Pues súbelo ahí y le solicita a la doctora que te anule, que te quite la otra actividad. Le dice, mira, lo voy a, se lo comunica, le dicen, voy a subir esto como. El certificado este lo subí en actividades de asistencia sin institución previa y luego mandado de alta en la escuela correspondiente por la de artes visuales, comunicación o lo que sea, lo voy a subir aquí, porque por lo menos para que coste, y, y me anula la otra. Si te dice que no, pues lo dejas así, pero si te lo quiere cambiar, el tutor puede, hasta donde tengo conocimiento, puede borrar eh, ciertas actividades, las puede anular. Sí, pero, pero, pero que si no hay ningún problema se pueden quedar, se pueden quedar Yo, ahí, ¿no? En principio te diría que sí, ¿eh? Pero Vaya, bueno, consúltalo pues, pues, con el tutor para asegurar. Sí, sí, sí, sí. Venga, pues muchas gracias, Daniel. nada, a vosotros. Eh, Daniel, yo tengo otra pregunta. Dime, Rafael. Mira, vamos a ver. En la pestaña está donde pone crear actividades, de asistencia a cursos, seminario y conferencia. En el ah. momento en el que creo una actividad, pues claro, a mí me sale ya por defecto asistencia sin inscripción previa. O sea, que lo de asistencia a cursos, seminario o conferencia pues, ¿cómo, ¿cómo creo yo esa categoría dentro del tipo de actividad? Esa es, esa es la, de, la de asistencia sin inscripción previa es asistencia sin inscripción previa a todas las cosas, a cursos, a seminarios, a congresos, a reuniones, a jornadas. Es sin no. inscripción previa porque no te exige el paso previo de ir a los formularios que están en las escuelas de doctorado que te exigen porque hay un cupo de plaza de 25 personas, porque lo que sea, esta actividad misma... Tú te puedes dar de alta, esta misma mañana, si tuvieras el certificado, imagínate que te lo dan esta tarde, tú mañana sí. vas, le das de alta y dices que has asistido a una jornada formativa de taller de Daniel Pérez Díaz, no sé qué, pero total no habría ningún tipo de problema. Uh -huh. Pero entonces, vale. claro, ¿cómo califico yo la actividad? Porque yo he visto cuando has subido tú el DAT, he visto que en eh, eh, la tipología de la actividad pues, ponía bien publicación o ponía asistencia a conferencia. Esas, esas te las tiene que subir tu tutor. Ah, vale, bien. vale. Las, de, las que son de comunicación a congreso o a seminario, que son fundamentalmente nosotros lo que hacemos son básicamente cuatro cosas. Una, vamos a, a formarnos a sitios, bueno, jornadas, cursos como este. Dos, presentamos comunicaciones en congreso y seminario. Tres, publicamos los resultados de nuestra investigación. Y cuatro, hacemos movilidad internacional. Básicamente esas son las cuatro cosas que tiene que hacer un doctorando bueno. Las tres últimas, tienes que solicitarle a tu tutor, dame de alta dos comunicaciones. Y una publicación. Y, y en eso ya subes el certificado de la comunicación, en la publicación te pedirá que ponga dónde está publicado, la revista, una copia en PDF del artículo. Esa sí la tienes que pedir específicamente al tutor. Claro, porque también luego la, la eh, los datos que subes, pues claro, supongo que la, la pestaña, el formulario que te saldrá para rellenar ese tipo de actividades será distinta y tendrá que hacer en los Claro, el, en el, claro, el hay alguna, la pestaña está normalizada, hay algunas cosas que cambian, pero por supuesto en el, en el en la en publicación te va a salir si es un artículo, si es un capítulo de libro, que pongas el ISSN, ese tipo de cosas. Eso no te va a salir en actividad formativa porque actividad formativa es que yo voy a un curso y ya está. Pero las actividades formativas como se entiende que podemos ir así un poco random, entre comillas, curso y demás, para no estar todo el día pidiéndole al tutor que suba, nos dejan a nosotros subirlo directamente, darnos de alta la, la actividad pero en comunicaciones, publicaciones, como se entiende que uno no está publicando todas las semanas, pues eso sí se planifica y se le pide al, al, al, al tutor que te lo dé de antes. De acuerdo, pues muchas gracias. Y muy interesante el curso. Venga, un gracias. Saludo. Un saludo, Rafael. Hasta luego. Una guarda reventas. Yo creo que ya está, ¿no? La gente, no ¿alguna dudilla más de última hora que podamos resolver? O... Si no, en todo caso, lo dicho, yo estoy disponible, en bueno, gracias a vosotros, ¿no? Gracias, gracias a vosotros por, por el interés, ¿no? Que ya hemos estado aquí un poco en familia, unos 40, ¿no? Pero está bastante bien y espero que por lo menos se hayan resuelto dudas y cuestiones. Y lo dicho, que sigo disponible por correo electrónico, subiré la presentación este nodo y la comparto esta tarde por el grupo de Telegram. ¿Vale? Y bueno, simplemente pues, agradecer a Guancer a todo el curro, a Dani, ¿no? Así eh, que por estar aquí. Es un placer estas pequeñas charlillas ¿no? que sirven para, para resolver cuestiones. ¿no? Así que es tu manda. Sí, nada más. Darte las gracias una vez más por estos sí. cursos súper tan interesantes. Y nada, nos vemos ya la próxima semana. Claro, perfecto. Pues nada, seguimos así y ya el año que viene en la segunda. El año que viene, cuando retomemos la temporada, a ver si hacemos otra cosilla así chula. Sabéis que estoy disponible para lo que necesitáis. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. No, gracias, hasta luego. Gracias, chao, chao.